Vamos entonces al computador para comenzar con los ejercicios. Tenemos este primer problema. A un compresor adiabático entra refrigerante 13A como vapor saturado a menos 24 grados centígrados. Entonces podemos ver que tenemos lo siguiente, tenemos una entrada acá, o sea decir que tenemos, en este caso, una temperatura 1 de menos 24 grados centígrados. Y sale a 0,8 megapascal. Entonces ponemos acá salida, sería una presión 2 que equivale a 0,8 megapascal. Y una temperatura 2 que equivale a 60 grados centígrados. No olvidemos que estamos hablando de vapor saturado. Quiere decir que esto debe ser de entrada vapor saturado. Y que estamos hablando del refrigerante 134A. Bien importante esto. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Determine la entrada de potencia del compresor y el flujo volumétrico del refrigerante en la entrada del dispositivo. Como estaba hablando de un compresor, no olvidemos que en el compresor, ¿qué es lo que pasa? Tenemos lo siguiente, en el compresor, el trabajo entra. Y como el trabajo entra, el trabajo debe ser positivo. Tendríamos una entrada acá y una salida, o sea que el trabajo va a venir dado por igual a la masa por el cambio de entalpía H2 menos H1. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Los estados, en el estado 1, la entalpía de entrada 1, y aquí la entalpía 2. Entonces, acá vamos a hallar una entalpía 2, y aquí una entalpía 1. También importante hallar el volumen específico, porque nos hablan de un flujo volumétrico, y no lo piden a la parte de la entrada, o sea que aquí tenemos que hallar el volumen específico 1. Ahora, Vamos entonces a definir el estado termodinámico. Entonces vamos a ir a tablas de vapor, en este caso vamos a... Nos encontramos entonces en la tabla del refrigerante 13A. Entonces Vamos a mirar aquí las propiedades. En este caso nos interesa la temperatura de menos 24 grados centígrados. La podemos ver acá, menos 24. Y nos interesa todo lo que tenga que ver con vapor saturado. Sería entonces un VG y también la entalpía, que en este caso sería el Hg, que sería vapor saturado. Vamos a tomar esas dos propiedades. Vamos allá, y vamos a ingresar entonces esos valores. Entonces vamos a resaltar por acá. Tenemos lo siguiente, a menos 24 tenemos el vapor saturado, este valor, y tenemos la entalpía de vapor que es 235,92. No olvidemos que nos dan un flujo de entrada, aquí también hay que tenerlo en cuenta, Sm... En este caso sería un M puntico porque tiene unidades de segundo. Entonces sería M puntico sería igual a 1,2 kilogramos por segundo. Ahora entonces tenemos que el H1 en este caso, que sería H de vapor, sería de 235,92. Esta sería la entalpía. Y el volumen específico 1, en este caso, ¿a qué sería igual? Sería igual a 0,92. 17,395. Ya hemos definido todo lo que corresponde al estado 1. Nos falta solamente determinar la entalpía 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar con la presión de 0,8 MPa. Vamos a comparar con esa temperatura su presión de saturación para ver en qué estado termodinámico se encuentra. Entonces, vamos a desarrollar eso. Vamos entonces a definir el estado termodinámica 2. Ah, no olvidemos que el volumen específico acá debe ser metro cúbico por kilogramo. Y la entalpía es kilojoule por kilogramo. Estamos hablando de unidad en el sistema internacional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la temperatura 2, en este caso 60 grados, vamos a ver qué presión de saturación tiene. Entonces vamos a tablas y veremos entonces qué condiciones tiene. olviden que es 60 grados. Y vamos a buscar la presión de saturación. Vemos que es 1682,8 kilopascal. Copiamos ese valor. 1682,8 kilopascal. Pero miren que la presión está en megapascal. ¿Qué debemos hacer? Convertimos las unidades de kilopascal a megapascal. Sabemos que en este caso 1682,8 kilopascal que 1000 kilopascal equivalen a un megapascal la coma se corre tres lugares quedándonos el valor de 1,6828 megapascal estas serían las unidades y si vemos acá podemos ver que la presión es menor a la presión de saturación no olviden que esta es la presión de saturación como es menor nos encontramos en un Vapor sobrecalentado. Entonces tenemos que ir a tablas de vapor sobrecalentado y buscar la pareja presión de 0,8 megapascal con 60 grados centígrados. Entonces vamos de nuevo a tablas de vapor y miramos esa pareja. Entonces vamos a vapor sobrecalentado, vamos mirando y buscamos que sea 0,8, está un poquito más abajo. 0,5, 0,8 y buscamos con 60 grados centígrados, que sería esta pareja de acá. que correspondería en este caso a esta tablita que ya tenemos aquí? Podemos ver entonces que este es el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Ahora, ¿qué me está interesando aquí? Me interesa la entalpía, o sea, este valor que está acá. Esta sería entonces la entalpía número 2, ya que tenemos la pareja de presión y temperatura y a condiciones de vapor sobrecalentado. O sea que esto equivale a 296,81 kJ por kilogramo. Ahora sí podemos reemplazar los valores. El trabajo que es igual al flujo, que en este caso sería, no olviden que la masa es 1,2 kg por segundo y lo vamos a multiplicar por el cambio de entalpía en este caso 296,81 kilojul por kilogramo menos la entalpía 1. ¿La entalpía 1 cuánto vale? La entalpía 1 equivale a 235,92. Entonces, 235,92 kilojul por kilogramo. Hacemos esta resta y tenemos lo siguiente. 296,81. Restamos 235,92. Y lo que nos multiplicamos por... 1,2. Eso nos da el valor de 73,068. Importante aquí, que se nos cancelan las unidades de kilogramo y nos va a quedar solamente unidades de kilojul por segundo. Entonces tenemos acá kilojul por segundo. Si recordamos bien, los watts vienen dados como joule por Tiempo, joule por segundo, o sea que esto sería watts. Y como nos piden la potencia, en este caso, esto se convertiría a kilowatts. Quiere decir que el trabajo, o en realidad la potencia, sería igual a 73,068 kilowatts. Como hablando de potencia, le voy a poner acá el doble puntico, o también lo podemos llamar como P o potencia. En este caso, el valor sería igual a 73,068. 0,068 kW. ¿Qué nos está faltando? Solamente calcular el flujo volumétrico a la entrada. Vamos a resolver esa última partecita del ejercicio. Ahora determinemos el flujo volumétrico, que es la parte B, en la parte de la entrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos acá el volumen específico. Entonces tenemos que el volumen específico sería 0,17395, Metros cúbicos por kilogramo. Ahora, para convertirlo en flujo volumétrico, solamente tenemos que multiplicarlo por el flujo, en este caso sería 1,2 kilogramos por segundo. ¿Qué ocurriría acá? Se nos cancelaría kilogramo con kilogramo, quedándonos metro cúbico por segundo, que son las unidades de un flujo volumétrico. Entonces sería solamente efectuar esa multiplicación: 0,17395 por 1,2. Esto nos daría 0,2874 cúbico por segundo. Este sería el flujo volumétrico que nos pide el ejercicio. Y con esto daríamos por concluido este primer ejercicio tipo problema de sistemas abiertos. Veamos un segundo problema. Muy bien, genios. Espero que estén quedando claros todos estos problemas que estamos desarrollando de sistemas cerrados. No olviden que ya hemos visto también los problemas de sistemas abiertos. Pueden ver los videos anteriores en los cuales se encuentra la resolución de este tipo de problemas. Ahora continuemos con este siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente. Por un proceso de estrangulamiento se hace pasar refrigerante 134A, del estado líquido saturado a 700 kilopascal hasta una presión de 160 kPa Determine la disminución de temperatura durante este proceso y el volumen específico final del refrigerante. El, tenemos acá entonces la válvula de estrangulamiento y tenemos lo siguiente, tenemos una entrada entonces de una presión de 700 kilopascal y estamos hablando de un líquido saturado, o sea, que vamos a hablar de un BF, a estas condiciones, sale a una presión 2 de 160 kilopascal. Y tenemos que también tener en cuenta lo siguiente, que pues no definimos este estado, pero como estamos hablando de un proceso de estrangulamiento, ese tipo de válvula se conoce como isoentálpica, que quiere decir que la entalpía 1 debe ser igual a la entalpía 2. Entonces, la entalpía que determinemos acá va a ser la misma para este lado, entonces acá vamos a tener una entalpía 2. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, definir el estado termodinámico 1, hallar el volumen específico, en este caso sería de líquido, y también la entalpía 1 para poder resolver esta parte. Y así encontrar este siguiente estado, que sería con esta presión y entalpía, para de esta manera encontrar el volumen específico final. Bueno, vamos con la primera parte del ejercicio que dice determinar la disminución de temperatura. Pero no olviden que para ello tenemos que determinar primeramente la temperatura 1 acá y luego la temperatura 2 acá, para ver cómo se da este cambio de temperaturas. Ahora, empecemos con esta presión, con 700 kilopascal. Vamos a tablas de vapor y vamos a buscar las condiciones de saturación del refrigerante, pero tenemos que buscar... Esa, esa presión, no olviden que con esa presión debemos determinar todas las propiedades de líquido. Entonces vamos acá, presión, no me sirve esa tabla, estamos en temperatura y presión, buscamos que tenga presión primeramente. Y no olviden la presión, es de 700 kilopascal, tenemos que trabajar con esa presión. 700 kilopascal con el BF. Y con el hf, entonces vamos a anotar esos valores. Entonces esto, vamos a anotar el volumen específico, ya podemos verlo aquí, que equivaldría entonces a 0,0, por acá, volumen específico 1, sería 0,0008331, Metros cúbicos por kilogramo. De igual forma tenemos ya también el HF, que sería el H1. ¿A qué sería igual? Miremoslo acá. Vean que el valor equivale a 88,82. Vemos acá. 88,82 kilojoules por kilogramo. Importante acá. Como es isoentálpica, no olviden que eso significa isoentálpico. Quiere decir que es igual la entalpía. Entonces H2 va a ser igual a 88,82 kJ por kilogramo. Ya aquí hemos definido entonces las entalpías, pero no olvidemos que nos falta la temperatura 1. La temperatura 1 corresponde al valor de la temperatura de saturación que sería 26,69 grados centígrados. Ahora, ¿qué hacemos con la temperatura 2? Pues debemos definir las condiciones de presión y entalpía. ¿Qué vamos a hacer entonces? Con esta presión vamos a hallar el HF y el HG y comparar con esta entalpía para verificar qué tipo de estado termodinámico tenemos. Entonces vamos, en este caso podemos verlo aquí, a 160 vemos que el HF sería este valor, Y el Hg sería este otro. Entonces anotamos esos valores, sería 31,21. Y el Hg sería 241,11. ¿Qué podemos ver? Que la entalpía se encuentra acá, en la mitad, estaría aquí, 88,82. Quiere decir que es mayor a la del líquido y menor a la del vapor. Esto nos generaría calidad. Porque se encuentra entre estos dos, mayor HF y menor HG. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esta presión ya hemos definido el estado. A esta presión le correspondería la temperatura de saturación, que en este caso sería menos 15,6. Copiamos ese valor acá, daría menos 15,6 grados centígrados. Podemos determinar la primera parte, determine la disminución de la temperatura durante este proceso que sería como un cambio de temperatura. Entonces sería delta T1 o delta T sería igual a la temperatura 1, como disminuye menos la temperatura 2. ¿Cuánto da la temperatura 1? Miremos que vale 26,69 menos, digamos acá, 26,69 menos la temperatura 2, que en este caso sería menos 15,6. Entonces, como es negativa, nos escribimos acá menos 15,6. Cambiaría los signos, esto nos daría una suma entonces. Y efectuamos la operación, daría 26,69 más 15,6. Eso nos da 42,29. O lo podríamos aproximar a 42,3. Esta sería entonces el cambio de temperatura. Eso disminuyó. Ahora, ¿qué nos está faltando? El volumen específico final. Como tenemos calidad, entonces tenemos que primeramente determinar el valor de la calidad para determinar el volumen específico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos la fórmula de entalpía, en este caso sería H es igual a la HF más el X HFG. Esta H sería la entalpía 2, que equivale a 88,82. Igual al HF, que lo tenemos por acá, que es 31,27. Más la calidad, que no la conocemos, por HFHG. Eso sería un cambio de entalpía, pero no lo da aquí el ejercicio. Miren acá. Sería 209.9. Entonces ponemos acá por 209.9. Podemos despejar. Esto está positivo, pasaría a restar. Y este valor que está multiplicando a la X lo pasaríamos a dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Efectuamos primeramente esa resta, 88.2 menos 31.27. Y lo que de, lo dividimos por 209.9. Eso nos da un valor de calidad de 0.271. O sea que este sería el valor de la calidad. Ahora, con esta calidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el volumen específico 2. ¿Y a qué sería igual ese volumen específico 2? Sería igual a qué? Al volumen específico F más X, BFG. Este BF, vamos a tomarlo a 160, que lo tenemos por acá, que equivale a este valor. Y ese sería el BG. Entonces, vamos a copiar esos valores. Sería... 0,0007437 más el valor de la calidad que es 0,271 por la diferencia del BFG que sería el volumen de vapor menos el volumen de líquido hacemos esa operación 0,12348 y le restamos 0,030. 74,37. Eso nos da 0,122. Lo ponemos por acá. Multiplicamos ahora ese valor por la calidad, que es 0,271. Y le sumamos el volumen específico de líquido, 0,00074.37. Esto nos da un volumen específico de 0,0338. En este caso sería metro cúbico por kilogramo. Este sería el volumen específico 2. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, que este sería el valor que satisface el ejercicio. O sea, que aquí ya hemos definido el volumen específico 2 o el volumen específico final del refrigerante. No olvidemos que estamos trabajando con el refrigerante 134A. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte del curso de termodinámica. La próxima semana continuaremos con lo que tiene que ver con la ley de Antoine o la ecuación de Antoine que se utiliza mucho para determinar la presión de vapor o presión de saturación. Es una ecuación que se debe tener muy en cuenta a la hora de definir un estado termodinámico. Entonces esto lo veremos la próxima semana. Así que nos vemos el próximo viernes.